De vuelta, vamos a dar inicio al foro técnico del ACNIC. Este es un espacio de intercambio y discusión de la comunidad de Latinoamérica y el Caribe sobre tecnologías de Internet e implementaciones técnicas. El comité de programa del FTL está integrado por Wesley Correa, Pablo Cuello, Jorge Villa por la comunidad del ACNIC y Carlos Martínez, Mariela Rocha y Guillermo Sicileo por parte del staff del ACNIC. Entonces, ahora en estos momentos le voy a dar la palabra a Carlos Martínez gerente de tecnología del ACNIC, quien es miembro del comité del programa de FTL. Bienvenido, Carlitos. Adelante. Gracias, Sandra. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en otro evento del LACNIC. Es un gusto para nosotros estar acá en Mérida y es un gusto también poderles traer lo que creo yo va a ser un programa muy interesante de, de contenido técnico. Yo no voy a quitarles mucho tiempo, mi única intención es contarles un poco qué es esto del FTL a lo que le llamamos el Foro Técnico del ACNIC. El Foro Técnico del ACNIC le llamamos, es un nombre que le pusimos al eh, espacio dedicado durante la semana del evento del ACNIC a tener presentaciones de contenido técnico que eh, permitan de alguna manera compartir experiencias y trabajos que se hacen en la región y también de fuera de la región eh, con, con nuestra comunidad. Eh, estas son las ediciones anteriores. Ahí, eh, empezamos en 2018 en la ciudad de Panamá. Seguimos en Punta Cana. Después, bueno, vinieron esos dos años infames, por decir algo, que tuvimos que hacerlo virtual. Y eh, volvimos a, a hacer FTL en Cali en mayo del año pasado. ¿Cuál es la, un poco la visión del, del espacio de, de intercambio técnico del foro técnico del ACNIC? Eh, ustedes saben que el ACNIC tiene una relación... Eh, muy cercana con otro grupo, que es LACNOG, que es el grupo de operadores de, América Latina, de operadores de red de América Latina y el Caribe, que también tiene un espacio de intercambio técnico que ocurre en el evento de octubre. De hecho, ya los invito para los que quieran este, presentar algún trabajo, que estén atentos, que cuando termine esta semana seguramente vamos a estar sacando el llamado a trabajos para el evento de LACNOG. Ese, ese evento se, se decide por... Eh, por un digamos, llamado a trabajos. El FTL también tiene un llamado a trabajos, pero para ser un poco diferente y para crear un espacio que complemente al ACNOC, establecimos la posibilidad de no solo tener un llamado a trabajo, sino también, también tener presentaciones invitadas y presentaciones, y esta es una de las cosas que a mí más, más entusiasmo me genera del FTL, es lo que le llamamos nuevas figuras. Es decir, nuevas figuras que no tienen por qué ser necesariamente jóvenes, sino nuevas en la comunidad del ACNOC, como va a ser, por ejemplo, las presentaciones vinculadas a los trabajos de información que comentó Laura en su presentación anterior. Y sí, a veces por ahí queremos también traer gente genuinamente más eh, nueva en lo que es eh, el trabajo técnico en la comunidad. El, la estructura que tiene el FTL se parece, tratamos de asimilarlo a lo que es una conferencia académica sin ser una conferencia académica, pero el flujo de trabajo se parece. Tenemos eh, un comité de programa, que son los nombres que presentó Sandra, que está, tenemos a Jorge, que creo que lo vi por ahí. Ahí va. Si pueden, saluden. Jorge, parate. Ahí va. Jorge Villa, de Cuba. Es, eh, es el representante del ACNOC en el FTL, designado por el directorio del ACNIC. Eh, después tenemos a Wesley Correa y a Juan Pablo Cuello, de Brasil y de Uruguay, respectivamente, que no sé si están, pero si están, saluden. Ahí va. Juan Pablo, a Wesley Novello. Pero ya lo van a ver por ahí, por la, durante la semana. Y cuatro personas del staff del ACNIC, que somos Carlos, yo, Guillermo, Mariela y Ernesto que están por ahí. Eh, los trabajos en realidad, justamente como queremos atraer eh, contenido en ese nuevo, que por ahí se nos escapa a, a los trabajos que nosotros podemos evaluar técnicamente, creamos un pool de evaluadores que no forma parte del comité, pero nos aporta, de alguna manera, conocimiento en áreas que por ahí nosotros no las tenemos. Eh, un poco en... Eh, de manera consistente con lo que ha sido el tamaño de este evento. Este evento para los estándares del año, que es un evento bastante grande. No es el más grande, pero es uno de los más grandes que hemos tenido en mucho tiempo. El FTL 2023 también fue de los que más trabajos recibió, de más propuestas de trabajo. Recibimos 50 intenciones de presentar, de las cuales, eh, en función de la realimentación de los evaluadores, aceptamos 17. Acá hay otras restricciones también, el tiempo disponible, etcétera, etcétera. Y el llamado 2023 eh, fue bastante competitivo. O sea, que los trabajos que fueron aceptados, doble felicitaciones para ellos. Todos los trabajos eran interesantes, así que los, los invito a seguir participando, ya sea en FTL o en LAGNO. Ahí tienen una grafiquita, como buenos ingenieros que somos y nos gustan los números. Tuvimos eh, unos cuantos trabajos de México, este, eh, que tiene sentido porque son la gente local. Este, y bueno y de algunos otros países de la región tiene una, una distribución interesante. Eh, no los puedo nombrar a todos, pero les quiero mandar un enorme agradecimiento a nuestro pool de evaluadores. También ahí tienen una distribución de, de países de donde vienen ellos. Eh, realmente el trabajo de ellos es súper importante porque nos permite no solo agregar eh, conocimientos que por ahí dentro del staff no tenemos, sino que también nos agrega como, como otra visión, una visión más eh, quizás, eh, desde otro punto de vista el que podemos tener nosotros que estamos quizás muy metidos en lo que es la organización del evento. ¿Qué vamos a tener hoy? Un poco los temas clásicos, vamos a tener mucha cuestión de seguridad, que también coherente con, el, con la apertura del día de hoy, vamos a hablar de hiperversión 6, vamos a hablar de enrutamiento y también eh, vamos a tener cinco presentaciones de trabajos de investigación que surgieron en el marco del proyecto que comentó Laura en su presentación anterior. En, este, en esta iniciativa de colaboración con las universidades que venimos eh, llevando adelante en LACNI desde hace ya dos años. Va a ser dos años. Y va a haber una presentación eh, de una de las, de las mujeres mentoreadas en el programa de IT Women que, que, bueno, que pudo terminar su, su trabajo y va a estar acá presentando y compartiendo con nosotros. Así que bueno, eh, esa fue mi presentación. No sé si hay alguna pregunta. Por favor, háganmela. Y si no, los voy a dejar con el primer bloque del FTL, que va a estar la moderación a cargo de Mariela y Guillermo. Muchas gracias, gente. Gracias, Carlos. Bueno... Buenos días a todos, muy bienvenidos también a todos los que están remotos. Vamos a llamar a la primera presentación del foro técnico del ACNIC. Se llama Una Internet Fragmentada está más cerca.